Empezamos con a sentar nuestra mente y nuestro cuerpo y primero simplemente preguntándonos qué nos trajo aquí. ¿Por qué estamos sentados aquí en este momento? Y simplemente ver qué surge cuando nos preguntamos esto. lo que sea que es presente en este momento podemos agrandarlo lo más que podemos y realmente sentir que estamos aquí sentados para cultivar nuestras cualidades y también estamos aquí sentados para todos los demás seres. Con este anhelo de poder desarrollar nuestras cualidades a tal grado que realmente podemos ser una condición para el despertar de los demás. Y ahora conectamos con nuestro cuerpo aquí sentado y ofrecemos a cada parte que está aquí presente de eh, este cuerpo físico, a cada parte ofrecemos una bienvenida. Ofrecemos un sentimiento de gratitud. Reconociendo que el cuerpo es como es en este momento puede ser no en la manera como nos gustaría que es puede ser no con la vitalidad o puede ser que algunas partes están haciendo problemas pero Tal como es, podemos enfocarnos en lo que sí funciona. Empezando con nuestros dedos de los pies, sintiéndolos, y ofrecerlos. Puede ser un agradecimiento que están aquí o simplemente una leve sonrisa que enviamos a los dedos de los pies. Y seguimos ofreciendo aprecio para nuestros pies que nos están ahí cargando todo el día. Y ofrecemos nuestra gratitud a los pies. Subimos las piernas, las rodillas, apreciando que están haciendo ahí lo mejor que pueden. Apreciando que están aquí. todas las piernas que nos están sosteniendo. Podemos sentirlos, sentirlas, ofreciendo nuestra gratitud, nuestro aprecio. Toda la zona pélvica también la apreciamos. Todo el aparato digestivo que está trabajando ahí. Todo el tiempo. Aunque a veces no lo cuidamos bien. Ahí está. Trabajando. diferentes órganos que nos mantienen vivas, vivos. Ofrecemos nuestro aprecio. la espina dorsal que ahí nos ayuda de estar más o menos erguida teniendo cierta energía en nuestra presencia La espalda. Ofrecemos nuestra gratitud tal como es en este momento. Los brazos y manos y dedos que nos ayuden de hacer muchas diferentes tareas durante el día. Ofrecemos nuestra gratitud, nuestro aprecio a su presencia, sintiendo cada uno de los dedos. Cuello. La boca. Aris. Orejas. Nuestros ojos. Cada uno cumpliendo su función lo mejor que puede en este momento. Nuestro cerebro. que tanto nos está ayudando, apoyando. Haciendo posible que podamos aprender, discernir, ser creativos. Así sentimos todo este cuerpo, aquí sentado, tal como es en este momento. Apreciando que está aquí, presente. Haciendo posible que podamos desarrollar nuestras cualidades. Podemos aquí meditar juntas y juntos. Y junto con esta bienvenida a este cuerpo, ofrecemos una bienvenida a todo nuestro ser que está sentado aquí en este momento. Cuerpo y mente, todas sus partes diferentes que están cambiando momento por momento, sensaciones, pensamientos, unidos emociones lo que sea que está aquí presente todo puede estar aquí presente, En ese gran espacio de aprecio, de calidez, no hay ningún parte de nosotros que queda fuera de esta cálida bienvenida. Todo tiene espacio. No importa si surgen emociones fuertes o leves lo que nos guste no nos, no nos guste en ese gran espacio de aprecio de apertura Calidez. Todo puede surgir. Puede estar. Puede cesar. Y así permanecemos un momento en silencio, ofreciendo este espacio cálido a lo que sea que surge, a lo que sea que quiere estar, a lo que sea que quiere desvanecer. y nos distraemos con esta misma calidez. Simplemente podemos reconectar con este cuerpo aquí sentado. Abriendo nuestra mente a lo que surge que es cesa en este espacio grande y cálido. Y es en este gran espacio, desde esa gran bienvenida a lo que está presente en este momento, que podemos ofrecernos a nosotros mismos, algo que necesitamos escuchar en este momento. o sentir en este momento. Que puede ser simplemente imaginar cómo nos sentimos simplemente abrazado con calidez o sostenido en amor. O podemos Ofrecernos un deseo que sale en este momento, que nos queremos ofrecer en este momento. ¿Qué puede ser este simple deseo que yo esté bien? O oh, puede ser una frase como, estoy aquí contigo. deja sentirte cuidado por tu propio calidez, ternura, buen deseo para ti misma, ti misma. Estar aquí presente como una buena amiga, como un buen amigo. Que está completamente presente escuchando hacia adentro con amor. Con apertura. a lo que hay en este momento Y desde este lugar cálido, tranquilo, ofrecemos nuestro, nuestros más profundos aspiraciones para todos los seres. de todos los seres que existen, débiles o fuertes, largos o grandes, medianos o bajos, pequeños o gruesos, conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer. Que todos los seres sin excepción estén felices. Que todos los seres sin excepción estén felices. Que todos los seres pueden sentirse completamente sostenido por amor seguros, cuidadas y bien.